Uh, uh, carnalitos, ¿qué nos ocurrió? ¿Por qué estamos así como gusanitos, panitas? Ah, soy un gusano Soy un gusano, ¿por qué soy un gusano? Eh, soy un gusano bien largo eh, oh. ¿por qué? ¿Por qué Rabito es un gusano más grande que yo? Eh, ¡No bro, se vale! De hecho tiene corona Yo tengo un cosito de un ángel, bro Soy un angelito, panita Mira, mira, por yo nací, <ríe> No, panita no sé cómo llegamos a este lío, pero mira este mundo, ¡Guau, wow, hay mucha comida, ¿Eh? Delicia, mira Oye, a mí me mola esto, la comida? No, sí, no hay que trabajar ni culpa, nada, no, si somos no, cosas, los... comemos hasta reventar, mira A ver, a ver, comemos, uy, Alicia, se está creciendo la cola, Sí, está creciendo sí, Patrín, no soy tú la pequeña no, <risa> no, panitas. A ver, vamos a comer. Vamos, vamos a ver a cuánto llegamos. De cola larga. Yo ser ¡Gigante! Uh, ah. Yo quiero tener, tre yo quiero tener tremenda cola, bro. Me gustaría. Espera, tener... dime. Dejaremos de ser gusanos y seremos serpientes. Uh, ¡Si ¿sí, es cierto! Yo <risa> quiero ser una anaconda. Seremos tremendas víboras. Vamos a víborarnos. <risa> <risa> a devorarnos toda la comida. Sí, ¡Ey, eh, Caplay, espera esa comida que ya hay es mía, déjame no, la. No, ya robaste. A ver, la hamburguesa, la hamburguesa siempre son las preferidas mías. Sucia, no me robé la comida. comida. No, a ver, a ver, tengo, tengo una idea. Quédate quieto, quédate quieto, Alexi, quédate quieto. a ver. A ver. Eh. <risa> ¿Qué, <risa> haces? ¿Qué, ¿Qué haces? haces? ¡Oye! Te necesitan un abrazo, bro. <risa> te no, creo? Less, ¿Sí no me vas <risa> ¡No, panita! ¡Uy, panita! ¿Vieron eso allá? en el eh? PvP! ¡Es para luchas! Mira, ¡Es para pelearnos! ¡Una batalla de gusanos! ¡Pelea de ¿No? tulas! ¡Pelea de tulas! ¡Digo, de gusanos! Pero, a ver, a ver, a ver, si <risa> vamos a... si vamos a pelear, porque vamos a pelear, obviamente, ¿no? Si vamos a pelear, vamos a comer lo más que podamos y vamos a dar todo en el ring allá en el PvP Qué, espera. Dale, dale, tú estás gordísimo, ¿cómo vamos a ganar así? No estoy gordo, estoy largo, es otra cosa. Ah, es larguísimo. <risa> es lo mismo. Eh, eh. <risa> ¡Es enseñado, <risa> No, Panita, ve comiendo. Creo que la economía aquí, aquí en este juego es comer y hundirle en este en este cosito que dice Revit. Es la economía. de oh. uh, este sí, verdad, es verdad. Sí, sí, espera, Mira, renaces. Deja de robarte la comida, sigo siendo tú la pequeña. No, panita, eres tulita. No, pequeña. panita. Robando está no la comida la de la verdad. Yo soy tú la grande, bro. Tú no, La no, media, no, no. ¿Tú, tú, tú. eres tonto. Eres tonto. <risa> no, panita, no, no, no, no, tampoco tan así. A ver, comamos, comamos, comamos hasta reventar nuestras colas. Vamos. No, espera, cable. Dime. Ya me llené, yo ya no quiero comer más ¿Ya no quieres comer más? ¿Cómo que no? Come Quieres ser pequeño toda la vida, Alexi No quieres que sea lo grande y fuerte que okay, va a petar Quiero que voy a ser más grande Panita, entonces ¿Pero? eres tu ¿Panita? No, panita eh. ¿Cómo así? ¿Qué? ¡Rabito, llévame, llavito! ¡Eh! ¡Vámonos, eh. ah, panita! ¡Uy! ¡Vamos, panita! Eh. ¿Qué están haciendo? Estamos <risa> A ver, a ver Ah, nos vamos a abrazar, mira, mira, mira, mira. Nos abrazamos así. Oye, ¿sabes que las que las constrictoras, las serpientes te ahorcan hasta matarte? Uy, vente para acá, vente para acá, yo soy una víbora, vente. Ahí sí, está, te ya te no, panita. Uy, ¿cómo van de, cómo van de, de cola? ¿Van bien? Yo me quedo yo, no. yo me alimento de manzana, la manzana no dan, no dan puntos. Panita, tienes que comer algo mejor. Mira. Ustedes son muy egoístas. No me dejan nada más que manzanas. Mira, acá hay una dona, acá hay una dona y, una, y unos plátanos, bro. Si quieres comer tu, tu plátano. <risa> bro <risa> soy, Yo soy amante de los plátanos. A ver. Uy. Eh, pues no sé, aquí solo encuentro manzanas, manzanas. Mira, mira, mira un plátano. Plátano. Plátano. niñas Vamos, vamos. Vamos, para poder luchar, danos una tremenda lucha. ¡Ay! ¡Nos enredamos! ¡Eh! ¡No! ¡Eh, eh, ¡Eh! ¡Nos pegamos, ¡Ah! panita! ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¡No ¡No, panita! Algo que noté es que ustedes tienen la cola blanca y yo soy color piel. Oh my god. <risa> Estás que... <risa> es bronceado, panita. A ver, Alexia, aquí no te vas, papu. <risa> bueno, panita. No, tú aléjate, tú vete. Ay, no creo que ya estamos listos para un pipí, ¿eh? ¿Crees que ya estamos listos para pvp? A ver, yo voy a engordar un poquitito más a Espera, ver. yo siempre tengo una duda Si me como a mí mismo ¿Desapareceré? ¿O me hago el doble de grande? A ver, a ver Pues no te puedes comer tú mismo, bro ¿Cómo que no? De tu misma sangre no se puede comer Eres uno solo, sé uno solo con tu cuerpo ¡No, más. Me enredé, me enredé con Alex y Panita. No, manito. No, Panita, no, ¿cómo salgo de aquí? A ver, me arrastraré a la muerte. Me está arrastrando. Ay, rabito, muérdeme la cola. Muérdela. No, este, es su finca, play, este es tu fin, Play Este es tu fin. Salta. Panita. No. Los gusanos no podemos morir. Somos dioses. Oye, que ya no somos gusanos. Esa palabra se queda fea. Somos. ¡Anacondas! Somos víboras. Bueno, tú eres, un, tú eres una víbora. Nosotros somos tremendas anacondas, bro. ¡Oye! ¡Quita! Ah, ¡Quita! <risa> ¡Me llora Lesi! Vámonos, vámonos al ritmo! Wow. Uh, ¡Vamos! Uh, este lazo no de PvP. Zona PvP, Chiquita. papus, vamos, vamos. Uh, Ahora sí. Hay... A o... demostrar todo uh -huh. lo que tengan, bros. ¿Eh? Espera, ¿cómo te doy un puñetazo si no tengo manos? Te doy un coletazo. Mira, lo que hay que hacer es. Vale, ya, ya moriste. Sí, ¡Eh, comida, no, com comida, comida! ¡No! Eh, ¿Cómo, eh? ¿Cómo eh? mi robito me mata ahí? No, si justamente no. te más o que él. ¡Tú, sucia! ¡Robito, te bajaremos de tu trono, cerdo! ¡Venga, inténtenlo si sí que pueden! ¡Ahí es, vamos, es, papu! Es, ¿eh? ¡Ahí vamos! ¡Pelea, a muerte con colas! ¡Pelea, a muerte con colas! ¡Vente! papu! ¿Ah? ¡Ah, ¡Vente, papu! No no no que me muero. No no no. Ah, ah, no, no, no. Ven, sí, me como todo, todo no. para ah. mí. Déjame algo. Egoísta, tú eres un egoísta. Eh, no no papu! ¿Quién por acá? No pablo. No no. A ver, ¿por qué eres una tula más grande me vas a ganar? No no no, papá. A ver, no. A ver. ¿Cómo, no, ¿cómo no, es bien. posible? ¿De que eres más grande y ya si me matas! si eres más pequeño? Soy la tula más grande del estadio.